Dios los bendiga a todos. Es un gusto poder saludarlos desde Génova, Italia. La Iglesia Renovación para las Naciones desea hacerles una invitación muy especial. Y haremos parte de un evento maravilloso donde el fuego y el poder del Espíritu Santo cambiarán nuestras vidas. Y además recibiremos una palabra que transformará nuestros corazones para nunca más ser iguales. Esta será nuestra segunda confraternidad europea, personas de diferentes partes del mundo nos visitarán, desde Sudamérica, de algunas partes de Europa y también de África. Este gran evento se realizará viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de septiembre en nuestra sede principal de todos, unidos como pueblo de Dios disfrutaremos de su presencia y de sus bendiciones. por eso no te lo puedes perder, nosotros allí estaremos, ahí te esperamos Dios les bendiga, desde Novilígura Italia, asistiremos a la Gran Confraternidad Cosecha 2018, ahí estaremos Hola hermanos, que Dios les bendiga desde Barcelona, España asistiremos a la Gran Confraternidad Cosecha 2018 ahí, ahí estaremos. estaremos, gracias menciona a tu hermano Directamente de Angola, África, yo confirmo la mi presencia en la gran confraternidad europea, a Génova, en Italia, a la Casa de Renovaciones para la Nación.